...capacidad y recursos para apurar, ahora que he creado el Ministerio de Vivienda... ...Obras Públicas y Vivienda... ...Obras Públicas y Vivienda, es para apurar, porque esto es una maravilla, una maravilla, Dios dado. Estás echando el resto, vamos a el echar el resto, que se la vamos a echar el resto todos los días, todos los días. Nos consumiremos con el pueblo. ¿no? Nos consumiremos en servicio de ustedes, para que esta niña... Ahora tiene casa, la y la el cuarto, vamos a ver el cuarto de la niña y el cuarto del niño... Ajá, y dónde ustedes compraron sus útiles ya no, esto es cuidado todo el... pero ven acá nada. hay que darle Para, otra parte del problema ¿eh? porque ellos vienen de vivir arrimados seguramente no tenían casi nada cuando yo me casé igual no tenía pero ni nada la cama que uno compra primero bueno, y, una, a, y una neverita ¿Ah? gracias a usted que tenemos el comedor ya el, el juego recibo pero fíjate eh, pero fíjate, Diosdado, entonces hay que hay que planificar la fabricación, la producción de mesas, de sillas, de prioridad? Pero a nivel nacional digo yo, ¿para qué? ¿para qué? Electrodoméstico para dárselos a crédito, porque ¿cómo compran ellos al capitalismo? Ahí está, la, ahí está el tema del capitalismo, ¿eh? Tú vas a comprar una nevera ahorita, ¿cuánto te cobran? ¿Cómo? Depende la <risa> Eh, vas a comprar un juego de cuarto, ¿cuánto te cobran? Te sacan un ojo de la cara, ese es el capitalismo. ¿Tú eres de dónde? ¿Pero de dónde eres tú? Venezolano. Trabaja para la agencia F. ¿Ves? El capitalismo, agencia F, el capitalismo. Esa es la perdición del mundo, el capitalismo. Solo el socialismo salvará a la humanidad. Esto es socialismo. ¿Ves? Buscar la manera de satisfacer las necesidades de todos. Y al que más necesita más hay que apoyarlo bien continúa entonces este recorrido del presidente de la República Hugo Chávez por el interior de esta casa que posee como les decíamos pues tres habitaciones ahora mismo vamos a ingresar a una de las habitaciones en donde está el presidente de la República Hugo Chávez y aquí hace fresco aquí no hace calor aquí hace fresco mira más bien hace frío. ¿Tiene? y las ventanas tienen que tienen, ¿Tienen vidrio. Ah, son corredizos, ¿no? Para Corredizo, que no se meta la plaga. Para que no le pique la plaga. De... Mira, mi amor. ¿Y cuál es la cama tuya? ¿Mm? ¿Sí? Esta. ¡Ay, qué bonita! ¿Me la presta? ¿Y, niño? ¿Y esta de quién es? Del niño. Del niño. ¿Y la mía? Préstame una. Dios te bendiga, cuide. Vamos, pues, que el tiempo no es, no es mucho. Ya son las 4 de Nuevo presidente. Entregarme ellos, ¿Cómo van le van poniendo adornos para los niños, dibujitos. Ellos el documento, que este ¿El es el primer documento verdadero de propiedad, pues. Mi presidente, ¿es la cuestión? Sí. O sea, se era era, era ¿Tiene eh, la cocina? ¿Cuántas habitaciones? Aquí hay dos ¿Tres, tres, habitaciones. tres habitaciones Bien, continúa entonces este recorrido del presidente de la República por otras habitaciones. Recordemos que en este día pues, se le va a hacer la entrega oficial del título de propiedad a esta familia como a otras 440 de este complejo urbanístico. Mira, ¿te das cuenta? Bueno, que sean muy felices. Gracias. ¿Cómo es que te llamas tú? Ávila Hitler, mi presidente. Ávila. Aquí tienes un detalle Que le envió el maestro Pinto. Yo trabajo con él. ¿Cuál es Pinto? El club de sus oficiales. Ah, el maestro Pinto. ¿Está director ahí? Sí, sí, sí. Por si, saludo al maestro Pinto. y Le agradezco mucho. Uh -huh. Cruzofa, Caracas. Uh -huh. Caracas y Maracay. Uh -huh. Cruzofa. Yo jugaba pelota ahí en el Cruzofa. Así <ríe> Bueno. Saludos a Pinto, allá y a todos los suboficiales, que pronto serán oficiales técnicos. Ya están por comenzar los cursos. Vamos hasta la sala para entregarles en la sala, entonces. ¿Tienen agua, no? Sí, sí, sí. Y luz también, igual a luz. Aquí se hizo una conexión directa solo para este grupo de vivienda. ¿Una conexión directa de dónde? De la mayoría principal de la capital. Agua potable, energía eléctrica, servicios. Bueno, ustedes la mayor suma de felicidad posible bueno, cuidado Terecita aquí pusieron ahí cena aquí bueno, vamos a entregar los documentos pues venga compadre Higli David Ávila la fundación misión hábitat, esta es la misión hábitat las misiones sociales por cierto que debo decir que a pesar de la crisis económica mundial uno de cuyos impactos es la caída del precio del petróleo garantiza al gobierno revolucionario que no vamos a disminuir los recursos y las inversiones para las misiones sociales y la inversión social, entre ellos la vivienda, el agua potable, la producción de alimentos, la educación, la salud, todo eso seguirá. Y yo lo que hago es llamar al pueblo, a los trabajadores, a todos en el gobierno, en los gobiernos, a que nos unamos para que todo, cada día camine mejor, con más eficiencia. Entonces, esto que está acá es el documento de adjudicación de este apartamento. Fíjate qué dicen los burgueses y los que arremeten a diario contra el gobierno bolivariano, y contra mí en lo personal incluso, que no me importa nada. A mí lo que me importa es el pueblo y la felicidad de la patria. Y sobre todo de estos niños, que son el futuro, la patria futura. Es lo que me importa, lo demás a mí no me importa nada. Ahora fíjate, ellos dicen que Chávez le va a quitar la propiedad privada a los venezolanos. Es al revés. Te estoy entregando propiedad privada. Sí, es cierto. ¿Eh? Ustedes se están convirtiendo ahora en una familia propietaria. tienen Son propietarios de este apartamento. Nadie se los va a venir a quitar. ¿eh? Y además propietarios de todos los espacios comunales. Esa, es, es, ese bosque. Cancha, Simoncito, vivero, que no tenían los niños. Parque, ¿Eh? parque. Todo eso es de ustedes, son propietarios de eso. Sí. ¿Eh? Propietario. Ese Simoncito, eso es de ustedes, eso no es mío. El pueblo se está convirtiendo en propietario. Solo que aquí los que a mí me acusan son porque qui quieren o es porque quieren proteger sus groseras propiedades ¿eh? que ya se agarraron casi toda Caracas para ellos casi todas sí. las riquezas para ellos y dejaron al resto en la miseria sí. en la pobreza, mira a tu padre ¿eh? sí. arrimado y ustedes y los hijos arrimados sí. en el capitalismo esos niños estarían condenados a vivir peor que ustedes sí, que lo que han vivido ustedes sí, en el socialismo ellos vivirán mejor que lo que ustedes han vivido y ustedes van a vivir mejor ustedes como jóvenes ¿tú a ustedes no, adiós Dios y a la revolución y a ustedes mismos bueno, Diosdado, este es el documento de de este es la dedicación sí, señor, señor. del apartamento ¿cuánto ellos van a pagar? ellos le están evaluando hasta el sitio donde vivían ¿no? porque una de las cosas es que no, tiene un rancho no vale nada, no claro que sí vale porque ellos vivían ahí Entonces, desde el precio de, de final del apartamento le descontamos donde el rancho donde vivían, cuánto costaba, con ellos mismos hacer la evaluación, eh, se, hace el, se le hace el descuento por ley de política habitacional de acuerdo al grado donde ellos puedan, eh, donde estén incluidos, pues, nivel 1, nivel 2. Acuérdense ustedes que nosotros hicimos una ley de política habitacional donde los más pobres, en algunos casos incluso no pagan nada, ¿no? Claro, hay que hacer una evaluación. Sí, total eh, O en la mayor parte de los casos... El subsidio, es decir, lo que lo que paga el mismo gobierno del apartamento es mucho más de la mitad. El que ustedes terminan pagando, mucho menos de la mitad de lo que realmente cuesta. Si tú vas y le compras a un capitalista, suponte tú que yo fuera un capitalista, Dios me libre. Porque Judas es el, el clásico capitalista, ¿eh? que vende hasta el maestro, al, al Cristo, por unas monedas. ¿Cuánto tú crees que te vendería un apartamento como este? Y trabajando por ahí, creo que, que lo, no pudieran, no pudieran, no pudieran, el pueblo en el capitalismo está condenado al rancho sí, sí, ¿no? sí. y a la miseria, solo con un gobierno socialista y una revolución, nosotros podemos ir logrando estas cosas. Bueno, entonces les entrego el documento de adjudicación de este apartamento, pido a Dios que sean muy felices. Gracias, Gracias mi Eclis, ¿y tú qué te llamas? ¿Cómo? Reverón. para la escuela, no? ¿Ya empezaste a estudiar? Pronto estudia en el Simonsito. Sí, el Simoncito. No, a estudiar, mi negra, en el Simonsito. No, sí, amor! Mañana comienza ¿ya? Ah, sí, Mañana, mañana. Ya. mañana, mañana, mañana eh. comienza. ¿Y este chiquitico cuando va para la escuela? bien le va a apoyar. bien tiene que ir para Simoncito. Sí, y sí. el chupadeo. <risa> <risa> <risa> <risa> y este también va para Simonsito. Pero primero hay que cuidarlo mucho. Tienes sí, que, que chequearte. No, que hace permanentemente, alimentarse bien, nada está ah, no, no claro. ejercicio, y cuidarse mucho. Y después a seguir estudiando Yo me tengo que ir bueno, a, a la hora que... Gracias a usted, tenemos un apartamento muy ¿no? Gracias a la vida. Sí. Gracias a Dios. Usted, todos no, lo podemos. Es un derecho. la revolución. Es un derecho a la revolución. un derecho bueno, estás trabajando en el puesto sí, oficial. Saludos la a toda gente allá. Gracias, gracias. gracias. que Dios lo bendiga. Pues. Compadre, fuerte abrazo, hermano. Gracias, gracias. Y el resto de los hijos también. Bien, gracias. No eres maracucho. Sí, bueno, tal vez. Gracias, hermano. Gracias. Ya inclusive ¿Ah? para cerrar esta parte, presidente, y en el umbral de esta puerta. Por Dios, vale la pena la revolución, ¿verdad? Cada día vale y valdrá más la pena la revolución. La revolución es esto, tierra para el campesino, vivienda para el pueblo, escuela para nuestros niños, felicidad para todos, salud. Eso es lo, lo esencial de la revolución, claro. Como se trata de que aquí durante muchísimo tiempo hubo una, una distribución demasiado desigual de los recursos. Las tierras se las cogieron, se las cogió una minoría. El dinero, y tú ves entonces las grandes quintas que tienen piscina eh, tienen espacio, eh, escuela lujos muchas veces. Es el capitalismo. Ahora llegó el socialismo. Entonces, los que acapararon riqueza durante mucho tiempo y se dan el lujo incluso de decir que tienen no sé cuántos miles de millones de dólares, que tienen cuentas no sé dónde, que tienen no sé cuántas miles de hectáreas, que tienen eh, riquezas acumuladas, se resisten y entonces se les sale el veneno, pero ni me va ni me viene su veneno. Aquí estamos con un gran amor dándole justicia al pueblo, al pueblo lo que es del pueblo, como dijo Jesús. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Bueno, bonito, bonito, bonito. Gracias, Bien, amigos de Venezolana de Televisión, pues eran las palabras del presidente de la República, Hugo Chávez, luego de entregar este título de propiedad a una de las familias. Serán 440 en total en un acto que comenzará pues dentro de pocos minutos, en donde estarán todos los propietarios de estos. Edificios. Amigos, la información que tenemos para todos ustedes a esta hora. Por supuesto, despedimos este avance informativo y cuando tengamos nuevas informaciones se las haremos llegar a través de Venezolana de Televisión. Adelante.